Nosotros vamos a buscarlo al señor Sergio David Robles, que trae mucho deporte. Hola Tanito. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes para todos. Un placer. Arrancamos viendo lo que habíamos prometido, los goles de Messi. Sí, sí. Victoria 7 a 2 del PSG, líder de su grupo en la Copa de Campeones de Europa y una goleada histórica para el equipo francés. Y esto demuestra el buen momento de Messi, ¿no? El rival es el Maccabi, un equipo de Israel, uno dirá un rival menor, es cierto, pero venía de hacerle lío al, eh, a la Juventus, uh -huh. que de hecho está muy mal en la tabla de posiciones, ya sin, eh, sin chance de clasificar porque solo queda una fecha. En la Copa de Campeones de Europa y está muy, muy mal ubicado. Para el PSG, la clasificación absolutamente asegurada. Es líder el equipo francés con 11 unidades. No tiene demasiados problemas para clasificarse el equipo este, de Lionel Messi. Que ha ganado, insisto, sin problemas, sin sobresaltos. y el detalle es que Messi marcó dos goles. Y esa asistencia a Neymar que estoy viendo ahí. Muy lindo, ¿no? Muy lindo. Aparte, Messi. Dos goles de Mbappé también Esto hay que decirlo Ajá. Ustedes bueno, saben eh. que Mbappé viene de ser un tipo polémico En, claro. eh, en su equipo Viene de bueno lo, lo acusan de querer tener protagonismo De no tocar uh. la pelota a su compañero, De ser un poco morfón este es Ahí está el segundo de Lionel Messi Dos lindos goles del Rosarino Para la victoria 7 a 2 Repito, de cómo su el, equipo cómo. Que es líder de su grupo, el grupo H11, tiene junto con el Benfica. Y la sorpresa casi sin dudas, es la eliminación de la Juventus, que tiene tan solo tres unidades, al igual que el Maccabi Haifa, uh -huh. el equipo de Israel. 7 a 2 la victoria, llega bien Messi. Esperemos que en lo que queda, que no es mucho, no tenga ningún inconveniente y pueda sostener... Este buen rendimiento Bien. Eh, Qué jugadores que tiene ¿no? El PSG no, uno lo ve, es impresionante parece? Después le cuesta mucho en Europa, eso también uh -huh. es cierto Pero en esta primera ronda al menos no ha tenido Sobresaltos, tres ganados, dos empatados Sin derrotas hasta el momento para el equipo francés Última fecha, Juventus en Italia Con el PSG Y el Maccabi Faisa, eh, Haifa, Haifa perdón, En Israel jugando Contra el Benfica, allí lo que se va a definir Es el primer puesto, nada más, no porque tienen 11 puntos El PSG, 11 el Benfica y con tres unidades aparecen, el Maccabi y la Juventus, el detalle es que el Maccabi y la Juventus jugarán en todo caso para claro. tratar de meterse en la segundo. segunda etapa de la Europa UEFA, la antigua Copa UEFA. Eh, ahora, el detalle también es que el PSG va contra el la Juve, la que Juve. es complicadísimo y el Benfica contra el Maccabi te puede quedar claro. segundo PSG y te toca un, un titán en los octavos. Claro, tal cual, efectivamente, eso puede, puede suceder, así que veremos cómo se desarrolla pero para nosotros lo más importante, Esto. más allá ya de cómo le vaya al PSG, que le vaya bien a Messi porque y que sí, no bien. se lesione nadie claro. porque resta muy poquito, recuerden para la lista final que se tiene que dar el 14 de noviembre uh -huh. y así tendrá que elegir 26 futbolistas el técnico argentino para representarnos en Qatar Mundial que comienza el 20 de noviembre, no falta absolutamente nada, queda muy poquito para ese Qatar Ecuador que será el primer partido de la Copa del Mundo